Tenemos de invitado a Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, a quien le damos la bienvenida. Y por supuesto, para referirnos a los fondos del Fideicomiso aprobados ayer, al, al decreto Supremo 4424, promulgado por el presidente Arce, que va a ser destinado a los productores. Muy buenos días, Douglas. Gracias a el 7 a las 6 por invitarnos. Eh, efectivamente. El día de ayer es un día muy importante porque se marca un nuevo inicio para la reactivación económica del país, para apoyar a los productores micro, medianos eh, y grandes que tengan proyectos y emprendimientos para sustituir insumo importado y producto final importado y así generar actividad productiva que eh, eh, de empleo y además eh, provea de estos bienes a la industria nacional y también a los consumidores finales, entonces creemos que este ya es una inyección importante de recursos son 911 millones de bolivianos iniciales que vamos a inyectar en este fideicomiso que, va a ser otorgado, que van a otorgar crédito tanto el Banco Unión como el Banco de Desarrollo Productivo a tasas muy blandas, concesionales, 0,5%, ni el 1%. O sea, es una tasa muy blanda que va a fomentar que los productores tengan la, la, el incentivo de ir en una línea de proyectos que te sustituya insumo importado o producto final importado. Ejemplo de ello. Eh, ponemos el, la, la fabricación de calzados, la, las suelas son importadas. Hoy ya un empresario podría empezar a diseñar un proyecto para poner una empresa que produzca suelas. El pegamento para la misma confección de los zapatos eh, es importado, por lo tanto también puede haber algún productor que esté interesado en Poner una factoría, una fábrica de eh, producción de pegamento, de pasta dental, eh, jaboncillos, toallas, sandalias. Hay tantas cosas que nosotros utilizamos e importamos y el productor nacional tiene la capacidad para hacerlo, y producirlo. Para eso hay estos 911 millones de bolivianos de inicio, porque vamos a inyectar mucho más para que eh, se dinamice la actividad económica y se sustituye importaciones. A mayor cantidad de productos que, o a mayor cantidad de producción de materia prima, como usted lo decía, vamos a tener una menor cantidad de importación y por ende vamos a tener la posibilidad de exportar algo que va a elevar las posibilidades y va a elevar también las condiciones económicas del país. Claro, la, la idea es que, en primer lugar, esta... Sustitución de importaciones satisfaga el de la demanda interna, ¿no? ¿no? lo que tú desayunas, a veces eh, compramos productos importados, el dulce de leche importado, eh, la mantequilla a veces importada, entonces va a haber eh, la posibilidad de que estos proyectos provean estos bienes finales en tu desayuno, cuando tú uses acondicionador de cabello en la ducha, que sea de producción nacional, eso en primera instancia mercado nacional y si puede exportar, perfecto también, pero la idea es primero sustituir la demanda en la demanda interna la compra de estos bienes finales importados y también proveer a los que fabrican bienes nacionales que ya no compren insumo importado sino insumo nacional a partir de eh, la fabricación de los mismos dentro del país. Hace instantes conversábamos eh, con el presidente de la Cámara Nacional de Industria, el señor Ivo Blasicevic, y se refería a que en 11 meses del gobierno transitorio se cerraron muchísimas industrias, muchísimas producciones se quedaron paradas, tuvieron que cerrarlas. Se planea que, que el Ministerio de Economía también pueda conversar con ellos, pueda facilitarles a través del Banco de Desarrollo Productivo estos fondos para que podamos comenzar a reactivar la economía? Bueno, lo que sí hemos hecho es dar este, este fondo que es el apoyo a todos los productores que quieran sustituir importaciones. No hemos hablado específicamente de un fondo para, para lo que estaba señalando el señor Ivo Blasicevic, no, no lo hemos todavía diseñado ni, ni hablado. Lo que sí es que ya hemos puesto un fideicomiso muy importante que ahorita ya los empresarios los puede dinamizar, les puede dar eh, el oxígeno, pero siempre y cuando vayan con la idea de producir bienes finales susti que sustituye importación y que también sustituye insumo. Ejemplo de ello, Y en Santa Cruz hay un emprendimiento productivo privado que ya está en la idea de sustituir Diesel, ¿no? con una planta pequeña de biodiesel. Entonces, hay esa logica, si hay esa lógica de sustituir, sustituir importaciones, pues los empresarios tienen todo el apoyo y ahí ya tienen el, el respaldo para oxigenarse, salir adelante. Ministro, en un mes y probablemente una semana, se ha conseguido lanzar tres importantes proyectos para reactivar la economía. Así es. ¿Qué más podremos esperar durante este 2020 sin pensar todavía con parte de las políticas económicas que se tienen planeadas para 2021? Bueno, hay eh, un paquete importante que vamos ya a, a. lo va a lanzar nuestro presidente, que va a ser un paquete mucho más grande de estímulo a la economía y que esperamos. Eh, eh, que, va que esperamos que el efecto va a ser una dinamización más intensa de la economía. El presupuesto general del Estado ya incorpora estos 4 mil millones de dólares de inversión pública, es una inyección importante, además de un fondo de 500 millones eh, de dólares para reactivar las empresas públicas. Y adicionalmente va a haber un paquete también mucho más eh, contundente para poderle dar a la economía más empuje, más dinamicidad. O sea que, que, que los bolivianos que, que a estas alturas todavía continúan preocupados en lo que resta de este 2020 y el inicio del 2021 va a ser muy venturoso para poder salir hacia adelante, para poder dejar de lado esas preocupaciones y retornar a la Bolivia que teníamos antes. Sí, tenemos la expectativa de que el 2021 va a ser un año diferente, nuestra meta de crecimiento es de 4,8%, tenemos un volumen de inversión importante de 4 mil millones eh, de dólares y además estamos yendo en una línea también de ajustar el déficit fiscal. Vamos a terminar por un año desastroso, una mala gestión económica del gobierno de facto, más o menos en 12,3% de déficit de, respecto al PIB. Y lo que estamos nosotros corrigiendo, y es una corrección importante en un solo año, es tener un eh, déficit de un solo dígito, de 9,74. Esa es una corrección importante. Todos esos elementos son elementos esperanzadores que, incluido este fondo, el bono contra el hambre y otras medidas adicionales, van a dar un tamiz de soporte a la demanda interna, a la producción y, por lo tanto, a la generación de ingreso y empleo. Con respecto al bono del hambre, ¿se va llegando a los distintos puntos del país, como se tenía planificado? y ¿Se va cancelando con completa normalidad, día tras día? Sí, en Ventanillas lo hemos ido haciendo de manera eh, consecutiva, y estamos eh, llegando a los 600 mil a, a eh, beneficiarios que hayan cobrado su bono contra el hambre y también el abono en cuenta. También eh, han, han podido muchas personas usar el aplicativo del Banco Unión que les ha permitido tener ya su abono en cuenta. Este abono en cuenta eh, te permite ya no salir, ya no exponerte a las largas filas, ya no exponerte a, a estar con el riesgo de algún contagio de COVID-19 y hacerlo directamente desde la casa... Y como usted lo decía, ¿no? 24 horas como máximo está eh, el abono directamente en la cuenta bancaria. Sí, eh, tiene la finalidad de que uno en la comodidad de su teléfono pueda eh, hacer la solicitud, de, si es beneficiario obviamente del, del abono del bono contra el hambre y obviamente lo protege de posibles contagios, de hacer filas largas. Y obviamente lo hace en la, en la comodidad de su, de donde él quiera estar, en su casa, en el mismo auto, ¿no? si en ese momento pudiese eh, hacer esta solicitud. Y lo bueno es que es en, en línea, es eh, inmediatamente. Uno hace la, el llenado de la aplicación y eh, en, en un minuto le confirman si ya está el abono en cuenta. Es de inmediato. entonces. inmediato. Le agradecemos por su visita, señor ministro, por supuesto aguardando que tengamos todos una feliz Navidad, que se aproximan las fiestas y también lo que se aproxima, lo que hablábamos usted y yo fuera de cámaras el sábado. Así, es muy importante el tema de tener buena vibra, mucha esperanza de que va a ser un año muy venturoso el 2021 y bueno, que todas las familias bolivianas tengan un, una linda Navidad y bueno, pues siempre esperanzados de que vamos a salir adelante, como dice nuestro presidente.